Sí que es verdad que con el mayor especialmente el, con, y con su trastorno específico de lenguaje muchas veces me he planteado que si viviéramos en Inglaterra su vida sería más fácil porque la gramática es más fácil y porque además allí hay un clima donde donde tener, eh, no sé, ser diferente se celebra y cuando aquí no. Entonces a veces digo, pues a lo mejor si nos fuéramos a vivir a Inglaterra, pues él se sentiría más en su mundo. Pero a día de hoy seguramente sería el